mía, tú, Carlitos con los 10 años me está pegando una reventada yo aquí a rueda le voy a tener que decir que me tire el, el cable, Carlitos eh. vas a tener que tirarme el cable tú a mí, sí, que wow. me lleváis con el gancho ya, wow, si no, jodíos que están muy fuertes wow, uno. <risa> claro, como os llamáis Carlos Coloma los dos hostitu, las nuevas jornadas del BH Templo Café, huepa y en la subidita me deja tú bueno, zapatí, ahora poquito a poquito que viene la subida y no te rindas que tú puedes. Puedo, ¿eh? Sí, ¿Tú sí, crees sí, que puedes. sí, eh? Si, si le doy fuerte puedo, ¿no? Sí. Madre mía. ¡Qué equipazo de tres tú! ¡Qué equipazo de tres! ¡Vamos! que tú desayunas muy fuerte, yo es que no tengo manera de seguirte, ¿o cómo va eso? Pues desayuna más. Estamos aquí en una curva estratégica, ¿cómo va a venir papá? Uf, como un cohete. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace loco? ¡La madre que lo pari! Esta zona es muy, muy, muy rota, tiene como varios cambios de rasantes y claro, aquí nuestra especialidad, la gente que pues realmente nos dedicamos a bajar rápido y que no hacemos otra cosa más que entrenar y tener ese flow, una de las claves es tija abajo, que te lo recuerdo siempre, y intentar que el, el centro de gravedad vaya lo más abajo posible y jugando los cambios de rasante, tirando otra vez la bici abajo. Con lo cual, hacemos que la bicicleta vuele, pero que automáticamente caiga abajo y en los rizados vaya lo más pegado al suelo posible. Y aquí es una zona, como ves, donde la propia trazada te manda aquí, pero vais a ver ahora cuando grabes, que yo le pongo un poquito más de salsa, me apoyo de aquí hasta afuera, con lo cual en vez de hacer el reguero, el reguero directamente hago como una curva más abierta y me voy apoyando allí en la hierba, okay. mucho más fiable mucho más redondito y entro al cambio de izquierda aterrasante con mucha más naturalidad, así pues que venga, bueno. voy a ver si aparte de explicarlo, si sí hacerlo <risa> de tres, a la de dos y a la de uno y hay... ¡Ah, ¡Loco! Espérate, que subiendo me estaban reventando, pero mira, mira por dónde me traen bajando. ¡Qué locura, Carlitos! Que ¿Lo como mi abuela. <risa> Uf, yo voy bajando y le digo, frena, frena, dice. Pero si no pasa nada, digo, ya, ya, ya. No pasa nada hasta que pasa. Venga, vamos ahora, para allá, Carlitos. Ahora llega la parte final. ¡Buah, qué pasada, qué paisaje, qué maravilla! las 10 de la mañana y me he tomado 3, 4, 5 caféses y un buen desayuno, no soy persona y menos, después de la apretadica que me pegó ayer, Carlos Coloma, hijo y hoy, Carlos Coloma padre, madre mía toda la saga, porque además el abuelo se llama Carlos Coloma, pero esto ya lo iremos enseñando, mira Le Mustaché Le Medallé Le Colomé y nos va a enseñar ¡Lemayote! ¿Qué tenemos por aquí, Colo? Tengo una cosita... Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿La ay, ay, a ver, ¿la a puedo aguantar yo? Sí. Oh, ¡Oh, oh, oh! El buzo con el que corrí aquel 21 de agosto del 2016. Sí. Con el dorsal número 8. Eh, 8 de Iniesta, ¿eh? <risa> Ahí está, Iniestazo. <risa> el número <risa> favorito de mujer. Que ¡Madre solamente... mía! Y el buzo es muy, muy bonito. <risa> Representa mucho, pero... Por cierto, perdón. 8 es en relación... Porque tú en los anteriores habías hecho sexto. Sexto. ¿Y qué relación tiene tu posición en los anteriores con, con el dorsal que te dan? El dorsal en los Juegos Olímpicos, en Mountain Bay, se da en función al número, al, al ranking UCI, al ranking mundial, a los corredores que están en la parrilla de salida del ranking mundial. Van Perfecto. tirando desde el primero y te va tocando tu número en función a los corredores que tengas delante. Yo en aquel momento... Eh, estaba en el ranking mundial noveno, pero faltaba, no sé quiénes faltó, creo que Florian Vogel, con lo cual me correspondía el número 8, que además fue primera fila para la salida. Las filas son de 8 sí. en 8, o sea, 8 primeros, primera fila de salida. Ahí está. Y oye, ¿aquí qué son? ¿Las gafas que llevaste en ese momento o qué? Aquí esto es lo más bonito que, uh, que te puedo enseñar. ¿Qué dices, loco? Y la, la tienes en la funda de la gafas, ¿eh? Sí, porque la funda original Todavía no me llega una funda de madera Que debía quedar por el camino No sabemos qué pasó, pero no me llegó vale Y bueno, oh. la verdad es que es muy, muy, muy, muy bonita Madre mía, a ver, ¿puedo sostener el peso? Mira, antes de que para... lo sostengas A ver si puedo coger aquí pela Aquí pone la disciplina ¡Oh, grande! Y claro, eso es, las hace todas únicas En función de la disciplina De la de disciplina cada uno. Y sí a ver, a ver, cógela. A ver... ¡Madre mía! O sea, esto no es de hojalata, ¿eh? 490 gramos. No es de chocolate. ¡Madre mía! Sí. Claro, con lo que somos los ciclistas con el peso, como para llevarla aquí en cada entreno, ¿no? Dicen, no, no, no, no, no la llevo que... Que no, ¡Oh! tu, que no te olviden en, en, en la siguiente a llevarla, ¿eh? ¡Uff! ¡Madre mía! Aquí la tienes. Oye, de momento, ya hemos enseñado un poquito. ¿Les puedo dar un pequeño titular? Si es pequeño. Venga, va. <risa> Estos días hemos estado en casa de Carlos Padre, Carlos Hijo, Carlos Espíritu Santo, Carlos Abuelo, todos, porque desde ahora hasta los juegos vamos a estar siguiendo a todo el equipo: a Rozi, a Valero, a Pablo, a los mecánicos, a los fisios, a Constantín, a todos, a todos, al Calavera y a Colo, para de aquí hasta los juegos ver cómo se preparan, cómo se entrenan, cómo hacen piña, cómo hacen equipo y cómo en este país, gracias a iniciativas como esta, se consiguen estas cosas. Así que muy atentos, puede haber algo Guapo. muy bonito y muy, y muy profundo que contar. Ahí está. Y dicho esto, vamos a lo más profundo, que es el desayuno. el desayuno. ¡Vamos para allá! Y... Y Hemos empezado como... bien tengo que decir si una cosa no te preocupes digo si no volamos hoy ya mañana me dedico a sacar las cosas del peso campeón del mundo son mendedores no son me dijo rafa esto pero si lo que chama se llama a veces a cosas venimos contigo porque yo pillaré mochila y escucharlos y pues, cuando pasa algo así pues algún motivo habrá ¿no? ya habéis visto Parte del equipo secreto de Coloma Que no podemos decir quién es Pero hay algún padre, alguna madre, algún entrenador, algún boxeador O sea, cosas muy muy chulas De cómo se forjan las medallas, los medallistas, los managers De aquí al pasado, hacia Río Pero en el futuro hacia Tokio Entonces, esto que vais a ver es la nave secreta también Bueno, secreta no, pero mira Por ahí arriba, a ver, no me mucho Que las tenemos de charlando y dándole un poquito y aquí si vais viendo ya nos ponemos la mascarilla que vamos a entrar en interiores fijaos el pedazo de mural de coloma consiguiendo la medalla olímpica en río más la parte de chasing Tokyo. y entonces de fondo no os enseñaremos todavía muchas cosas ¿eh? pero gimnasio mecánica furgoneta zapatillas vestuario tss, eh, y lo más importante lo cagadero de los secretos, pero los otros los mejor guardados de cómo se forjan los medallistas olímpicos en este país. Están aquí dentro, así que voy para dentro o qué pela. Venga, tío, a ver eh. si rasco alguna cosilla. Vale, me cago. Afinate el oído porque igual solo dejamos trocitos de la pero algo, algo, algo de lo que estamos preparando el documental, la serie, los vídeos, los entrenos, los entrenadores. Vais a pillar. Vámonos, que nos vamos para dentro. Un evento de un, de un calibre que hay que preparar desde ya, porque pero, sí, hay pero que bueno. tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, si esas cosas, que, lo que hablábamos, tema inscripciones, UC y demás, me encargo yo. Y luego estoy por el circuito dándole referencias y animándolo. Ya ya o sea, va a ver que el foco es él y estamos a un nivel que ahí tienes corredores de una talla de la hostia y ahora empiezan, creo que arrancan ya prácticamente en abril las, las suizas hay una o dos en abril me parece pues bueno, nada familia, San Juan al volante peligro constante pela de copiloto eh, muñeco piloto no, no no se me ha ocurrido Ninguna rima por el camino 72 horas Con Colo Con todo el equipo Ha sido brutal poder ver Cómo entrenan Cómo se preparan Cómo se gestan las medallas olímpicas Y os digo yo Que desde aquí Hasta los juegos En la parte documental Que desde menos cabeza más corazón Vamos a seguir Os digo yo Que vamos a mojar la oreja Como mínimo Bueno, no soy pinto eh Pero como mínimo En una medalla Y quizá más Así que Like al Al que Si tenéis ganas O... Oh, intuís de qué puede ir toda esta movida um, documentalesca y os iremos contando. ¿O no es así, Pela? Sí, sí. Pues así es, eh? ya está, ¡Tuts! a disfrutar, a pasarlo bien, a disfrutar y a pasarlo bien. Eh? Vamos para allá, que cansados estamos, madre mía.